De regreso aquí, gracias por estar en, de mañana. Ya estamos en el café caliente, pero a la vez vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Raquel, que se integra. Bueno, buenos días, hermano Francis. ¿Cómo estás? Buenos, Bien, día, Polvio. Conocida, Plaza, buenos días, Polvio. buenos días, Raquel. Un placer, como siempre, saludarles a ustedes también en este día. Especial jueves, ya 24 de enero. Día de San Francisco de Sales, según la Iglesia Católica. Y eh, nuestro Patricio Juan Pablo Duarte nos recuerda que vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Hoy hablamos en el café caliente y damos cobertura y seguimiento al tema de Venezuela. El país, el mundo entero está con este tema, con toda la razón, dando seguimiento, porque hay muchas interrogantes. ¿Hay dos presidentes en Venezuela? ¿Qué va a pasar? Ya van 16 muertos, hay otros medios que hablan de 18. Pero está con nosotros una venezolana, eh, de aquí, ya está radicada aquí, tiene unos 5 meses. Ella es nacida en Valencia, de estado Carabobo, criada en estado de Aragua, ingeniera en el sistema, egresada de la Universidad Bicentenario de Aragua en el 2006, coach profesional especialista en el emprendimiento, locutora certificada de la Universidad Central de Venezuela. Además, en Venezuela dirigió la empresa familiar dedicada a servicios de instalación de sistemas de aire acondicionado durante 10 años. Coordinó Club de Emprendedoras en Maracay durante los últimos 5 años. Facilitadora de programas de formación para emprendedores y, como ya le dije, Cinco meses ya viviendo en República Dominicana. Nos referimos a Eliana Díaz Núñez, <risa> venezolana, y ahí trae los colores de su <risa> bandera colgado en su cuello. <risa> Hermosísimo, buenos días, Están bienvenida. En pie de lucha, ¿verdad, ingeniera? Buenos días. ¿Cómo estás? <risa> buenos días. Muy bien, gracias. A ¿Cómo Dios. ves todos estos acontecimientos? ¿Cómo lo puedes analizar tú como venezolana que te duele tanto tu país? Mira, nosotros los venezolanos vivimos en una montaña rusa de emociones de repente estamos muy alegres y contentos, eufóricos y de repente estamos tristes y, y sentimos el, el, la tensión de la que se vive en Venezuela, hace unos minuticos una amiga me escribía, ayer en la concentración vi a una persona idéntica a ti y cuando me acerqué recordé que está fuera del país, yo le dije claro, es que mi sentir está allá y mi cuerpo está aquí, así estamos todos los venezolanos, en cualquier parte del mundo, porque eh, el llevar esta bandera para nosotros es, es algo que es parte de nosotros. Es como cuando un dominicano está fuera de su, sí. de su casa y, y anda honrando su bandera. Pero nosotros, con todo lo que hemos vivido, tenemos todo 20 años, toda una década, dos décadas completas, viviendo una experiencia de crecimiento, porque yo lo veo así, que nos ha hecho crecer como seres humanos, nos ha hecho crecer como ciudadanos, y nos ha permitido reconocernos, aprender a reconocernos, eso es, hace, nos hace más orgullosos cada día. Quienes hemos tenido que salir por distintas razones, porque eh, ya en Venezuela, ya la migración estadísticamente está en un promedio de unos 4 o 5 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela uh -huh. desde el año 2014 hasta la fecha. Eh, mucho. y Mucho. Para los medios de América o del mundo en inmigración, a menos que haya una guerra que lo empuje a todo salir. Sí, entonces este, todo esto, eh, cada quien tiene sus razones, cada quien tiene el, su por qué salió, su para qué salió. Pero eso no, no, no, no, nos impacta cuando eh, escuchamos noticias, estamos eh, atentos, eh, eh, desarrollando una actividad en el país donde donde estamos, y hay noticias de Venezuela. Pero a Venezuela. El, todo allá. Porque allá tenemos familia, porque allá tenemos eh, amigos, porque hay todo, todo está allá. Han dejado todo allá. Ah, hemos dejado todo allá. Una pregunta. Vemos que en estos últimos días se han podido reunir los venezolanos que sin saber que están aquí, de un momento a otro se están encontrando ...como en el día de ayer en una misa... ...no puede hablar... ...tras... ...es producto de lo que está pasando allá... ...o es una misa simplemente de encuentro... ...de, de venezolanos... ...la misa... Eh, la ...que sé. ahí vemos imágenes... ...sí, la misa se convocó... ...con la intención de orar... ...de... Eh, ...pedir y agradecer a Dios... ...porque de verdad que tenemos 20 años pidiendo... A, a Dios eh, una ventana de esperanza y estos días hemos sentido esa esperanza nuevamente. Entonces convocamos la, la misa para, para honrar todas nuestras peticiones y reunirnos como venezolanos en el mundo entero. Eh, Pero a casa llena estuvo. Sí, estuvimos yo creo que un promedio de unos 50 venezolanos. Que estamos acá en San Francisco. Solo aquí en San Francisco. Solo acá en San Francisco sí, de Macorís. Porque el domingo, domingo hubo hizo, otro, su protest, hizo su protesta hizo su concentración. Uh -huh. Santiago hizo su concentración. Entonces, los que estamos acá, yo siento que, bueno, quizás faltaron unos cuantos que no tenemos los contactos, uh -huh. no, no, no tenemos cómo que relacionar. Es que no se enteraron. Que es que no se enteraron pero sí. todos, la convocatoria se hizo el día eh, martes. Sí. Y ayer estaban como unos 50 venezolanos allí. Eso es para re, empezar a orar por Venezuela, por la paz, por la libertad, por agradecer a Dios. Y la otra parte es comenzar a unirnos. Porque nosotros, eh, los venezolanos, estamos creando espacios de, de reconciliación. Uh -huh. De aprender a reconocernos. Una de las cosas que hemos llegado a esta situación, a esta crisis que se está viviendo en Venezuela, es que eh, eh, por un momento, una época de cuando todo esto empezó, nos dividimos. Tú eres opositor, tú eres chavista. Precisamente ahí, Eliana, eh, quiero que nos explique cómo puede sobrevivir una familia venezolana en Venezuela en los actuales momentos. Cómo puede vivir el día a día para que nuestros amigos televidentes nos puedan entender cómo se ha dividido ese país, cómo se puede sostener una familia allá. Mira, te lo voy a explicar en dos ámbitos, en el emocional y en el económico. Sí. Si nos vamos al ámbito económico, de allá las personas hacen magia, porque lo que es un sueldo mínimo, con un sueldo mínimo pueden comprar cuando mucho dos productos de una cesta básica. Y cuando le digo dos productos es dos harina pan, que es como decir que acá el plátano. Sí. Eh, para nosotros la harina la, pan. Para la tortilla. Eh, exactamente. Sí, sí, sí. Para nosotros la harina pan de la arepa.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 Eh, asesor y, y coordinador de, en el mundo de emprendimiento, es con, en, en esa intención eh, capacitamos a personas de bajos recursos que le tienen esos beneficios del gobierno y los enseñamos a trabajar con sus manos, ahí se cambió mucha conciencia, porque les enseñamos a ellos no solamente que no tenían que depender gobi del gobierno, sino que podían crear con sus manos muchísima gente está haciendo eso y con eso bueno, medios sobreviven y si te voy al plano emocional, a la, en Venezuela la gente está viviendo en este momento, en este momento de esperanza. Hoy, hoy te puedo decir que la esperanza como que renació así de la nada y eso activó, le cambió la cara a muchísimas personas. En diciembre, hace unos días, antes del, 5 de, antes del 10 de diciembre, las caras con cualquiera que hablábamos en Venezuela, eran caras largas, y bueno, vamos a ver qué hago, vamos a ver qué se va a pasar este año, eh, no sé qué voy a hacer, tengo que pensar para qué país, me, ahora me va a tocar a mí irme del país, ya no, ya no se puede hacer más nada aquí, porque eso era el lenguaje que había. Sí. Después del 10 de enero cambió todo, cambió, cambió la cara y bueno, sí, vamos a salir a la calle. Y vamos Ayer salió a la calle quien nunca había salido a la calle, quien decía, no, yo no voy a yo nunca voy a hacer esto. Yeah. Ayer salimos todos Y sali cuando digo salimos todos es Porque salieron los que están en Venezuela Y salimos los que estamos fuera de Venezuela yeah. En 168 ciudades Hubo concentraciones ayer en el mundo entero yeah. Y si una bueno. familia de esas se enferma pero... Wow <risa> Es tiene que quiero que los amigos Tiene que este, Tiene que Hablar con Dios Porque No hay medicamentos o sea, no hay acceso a los medicamentos, no hay acceso a, a, a la salud, no hay, porque en los centros hospitalarios eh, no los atienden. Yo lo acabo de vivir muy de cerca, un tío familiar muy cercano eh, tuvo un, un accidente cerebrovascular. Y gracias a que nosotros en el mes de diciembre habíamos mandado una funda de medicinas que nos habían donado varios amigos acá, entonces reunimos todo eso y lo mandamos para Venezuela Mi mamá le dijo a mi tía, guarda esto que no sabemos cuándo lo vamos a necesitar A mi tío oh, le dio es. esa enfermedad y con esas medicinas fue que pudieron atender a mi tío dentro del carro del hijo Porque en ningún centro asistencial lo aceptaban porque, Porque no tienen los medicamentos, no tienen la herramientas. Porque no están dotados, no hay camas disponibles, no hay una limpieza, no están salubres para no atender a las personas. Ay, Entiendes que ahora mismo donde Juan Guaidó se ha proclamado como presidente y ha jurado, pero el presidente Maduro es, sigue siendo actual presidente. ¿Entiendes qué situación de depara Venezuela? ¿Ha habido un golpe de Estado? ¿Hay dos presidentes? ¿Qué dice la Constitución venezolana? Mira, en el año 2000, el año pasado, en el año 2018, se convocaron a unas elecciones adelantadas. Uh -huh. Donde es... Maduro fue más votado, 60 y pico por ciento. Sí, pero el tema es cuánta población votó. O sea, no votó ni siquiera el 30% de la población. Hay un contacto. Ah, tenemos un contacto. Tenga la idea para la que me dé la sí, respuesta. Sí. Y vamos a recibir este contacto telefónico. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Le eh, habla Lorenzo Lara. De Hola, Lorenzo. Adelante Lorenzo, con tu está? comentario. Eh, mira, nos sentimos muy a la vez, incluso con sentida y que tiene nuestros apellidos, parece una dominicana. Y nosotros nos sentimos, y de, de, como dominicanos nos sentimos familia, y sabemos la capacidad de tantos profesionales técnicos que están en la República Dominicana y en otros países del Caribe, de Centroamérica y de América y que gracias a Dios le han abierto las puertas con la solidaridad de, de ciudadanos que están pasando por una situación tan difícil, pero que la muestra de la esperanza de se de perderse, Ileana, tú como mujer profesional, mujer bien puesta, siente que, siente que la República Dominicana le da ese abrazo, solidario, los francos macorizanos, eh, lo hemos hecho nuestro, y que yo sé que la República de, de Venezuela, eh, es más tarde que temprano, o más temprano que tarde, tendrá eh, un desenlace, eh, un desenlace, en, un desenlace de los mejores emocionales en, en buen momento. Porque sabemos que Venezuela, un país fuerte económicamente, como fue en los años 80, 70, eh, y recientemente, que todo se ha desformado, pero hay una esperanza. Y ustedes, como profesionales, están llevando la voz ahora con esos dos gobiernos que nadie en Venezuela. Que llegue la paz, la tranquilidad y que vuelva el territorio para Venezuela. Como no, muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo Lara. Un abrazo. Primero me responde y luego su comentario en torno a la opinión de Lorenzo. Okay. Entonces, como le decía, en, en mayo del 2018 se convocaron elecciones presidenciales adelantadas porque correspondían era en diciembre, en las que. Ganó el presidente Maduro, pero en esas elecciones no participaron los partidos de oposición por restricciones que colocó el gobierno para ese momento inhabilitando algunos partidos políticos. Participaron otros dos personas que para el pueblo venezolano siempre han sido muy llegados al gobierno de Venezuela. Entonces el pueblo lo vio así como que bueno... Eh, hicieron, no, sí, le hicieron el juego. Le hicieron el juego ya. y la población no salió a votar. Nos abstuvimos y dijimos, no, no les vamos a seguir el juego. Y no salimos a votar. Votó por decirle el 30% de la población. En ese momento de mayo de 2018, los países del mundo no reconocieron esas elecciones. Y lo que está pasando hoy simplemente es una consecuencia de lo que, de pasó, lo que pasó en mayo. Ya. Simplemente, o sea, en ese momento dijeron, no, te vamos a reconocer cuando tomes posesión. Y sucedió, pues. Entonces, en este caso, la Constitución dice que cuando hay una usurpación del cargo, hay un vacío de poder, se aplica el artículo 233 o 350, que es el desconocimiento a la persona que está allí. Eh, entonces, simplemente sucedió y ese cargo le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que está en este momento, ha sido el organismo por el que más la población ha salido a votar. Esa, esa, la Asamblea Nacional ganó, esa, la ganó las elecciones en, el, en diciembre del año 2015 y esa fue una, una votación masiva que se hizo y no hubo forma de que el, el, la, la gente del gobierno ganara. Y Sin embargo, ellos hicieron un cambio en la ley, ajustaron la ley y crearon la Asamblea Nacional Constituyente entonces por eso tenemos ahí dos es que asambleas presidiendo ahora hay dos mujer, asambleas eh, ¿cómo se llama? Daisy Rodríguez, Daisy Rodríguez por eso es que, que ella se atreve a todo digo yo. <ríe> por eso tenemos dos presidentes dos asambleas, dos tribunal supremo <ríe> <ríe> ¿qué va a pasar ahora? ¿qué depara? ¿qué va a pasar ahora? no sabemos o sea yo creo que ningún venezolano en este momento sabemos qué va a suceder ahora eh, Venezuela más, este momento más que nunca está en las manos de Dios y sabemos que lo que viene es para nuestra libertad lo que viene quizás vienen días duros quizás vienen días en que todo va a amanecer como que mucho más aumentado ¿por qué? porque el comerciante se tiene que resguardar de alguna claro. u otra forma lo van a hacer y a la final quien sufre es el pueblo uh -huh. quizás va a aumentar la migración quizás muchas más personas van a salir del país y, pero, ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. ¿Qué va a ser mañana? ¿Qué va a ser pasado? No lo sabemos. Ninguno, ninguno de nosotros puede saberlo. Ayer cuando Juan Guaidó se juramentaba, él decía, sabemos que esto va a tener consecuencias, pero no sabemos cuánto va a durar. Pero son los pasos a la libertad. Una de las consecuencias pudiera ser que la prisión de Juan Guaidó. Podría ser la, presión, la prisión de Juan Guaidó, como han sido muchos, y por eso es que se buscó el respaldo, él buscó el respaldo, yo siento así, que él buscó el respaldo de todo un pueblo, porque ayer la protesta no solamente fue en la ciudad de Caracas, que es en la capital, sino en <coughs> los 23 estados de Venezuela y fueron masivos. Ahí vemos imágenes uh -huh. de cómo la, la policía motorizada de Venezuela trató de contener el, el paso ascendente de todos los ciudadanos. Pero tengo informe de que hay muertos en la tarde de ayer. Sí, buenos, buenos días. Buenos días. ¿no? Un cafecito para entonarnos, ¿verdad? Sí, gracias señor. A Doña Felicia. Muchísimas gracias. ¿Qué le ha parecido el café dominicano? Riquísimo. Qué bueno. Qué, bueno. Qué bueno. ¿Eso puede ser la contesta de, de la llamada? Sí, señor. Se sí. ha sentido acogida y... Sí, sí. Es que, es que los dominicanos son como su café tienen fuerza este y pero tienen el, el saborcito entonces e, ese Ajá. calor ese cariño de <risa> verdad que ha sido muy grata la bienvenida y de verdad que es algo que se agradece todo el cariño y todo lo que nosotros y hemos hecho lo que recibido llega aquí acá. no se quiere ir Eliana <risa> es que lo tratamos como que gente como que familia paso, es muy probable <risa> que es así que no se los se ir. dominicanos somos así son muy pocos los que no actúan de esa manera como como siempre en cada país se los sí, hay los quien. malos mm. ciudadanos entonces, aquí la mayoría es buena Así Eliana, es. te decía, te preguntaba esta situación y cómo lo ven ustedes, porque eh, pasar una vida normal, ¿pensaste hablar de política en algún momento? Mira, yo antes hablaba mucho de política. Es decir, que el venezolano tiene algo muy parecido a nosotros, que somos muy politizados. Sí, es que, es que aprendimos a, a leer la constitución, Por aprendimos necesidad. de leyes, aprendimos a manejar la política, a qué dice cada artículo... Aprendimos, eso lo aprendimos los venezolanos, y yo hasta hace unos seis años, yo hablaba muchísimo de la política. De hecho, en mi ciudad me decían, tú deberías ser concejal, deberías ser alcalde, porque yo me la pasaba en todo eso. Pero, ¿desde dónde lo hacía? ¿Desde qué emoción lo hacía? Lo hacía desde la rabia, desde el resentimiento, y eso me tenía enferma. Claro. yo sentía que eso a mí me estaba afectando sí. porque estaba afectando no solamente mi salud estaba afectando mi relación con mi familia uh -huh. porque como mi hermano pensaba distinto yo discutía con él claro. y yo le decía yo me recuerdo que le decía a mi hermano ya tú vas a ver que esto esto esto nos va a afectar a todos porque no es solamente a los que estamos a los que no estamos de acuerdo es a todos los que nos va a afectar Así. y de hecho mi hermano fue el primero que emigró el él, él emigró primero que yo Y tu esposo vino primero aquí al país Sí, también. mi esposo vino primero Exactamente, eh, mi esposo vino primero Y entonces Yo cuando entré en el mundo del coaching Dije, no hablo más de política Me cerré, me cerré No quería saber nada de la política No quería saber nada de, de eso Pero llegó un momento en que ya va Se puede hablar de política pero desde otra emoción, para crear nuevas realidades. Porque, ¿qué viene ahora? Que sí sé que viene ahora reconciliación. Bueno, Eliana, ¿qué, no. parece, ¿qué te parece si permitimos que tus conpueblanos venezolanos se expresen también? Algunos de los que estaban ayer en la Santa Eucaristía orando por la paz de Colombia. Nuestro equipo de producción le entrevistó. Estas son sus opiniones. Adelante.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 ...a resolver los problemas y a amar a los venezolanos como es... ...no me interesa ni importando el petróleo ni la economía, no... A amar al pueblo de Venezuela, de verdad tiene todo mi apoyo. La situación que estamos pasando ahorita es que queremos que se vaya el presidente... ...y que haya un nuevo presidente para que podamos regresar a nuestro país. ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí en República Dominicana? Yo, tres años, tres años... La, sí, situación la situación mejora en, en, en Venezuela? Volvería. Soy el primero que compro el boleto para irme a, a mi país. Bueno, lamentablemente tenemos un país que es un comunismo con dictadura y nos tiene, bueno, como ya vemos en, en las noticias, pasando hambre, no tenemos medicina, la gente está desesperada, este, está ilegítimo porque él perdió las elecciones y aún así nos quiere reconocerlo y esa es la lucha por la cual la gente hoy marchó y decidió tirarse a la calle para defender nuestros derechos como venezolanos, porque no lo conocemos como presidente. Usted es que con la oposición podría podría lograrse? Eh, lograr... Honestamente, para mí en particular, este yo creo que es un apoyo, no mucho, pero es la única esperanza que tenemos. Mi opinión, que estamos contentos porque tenemos un nuevo presidente, tenemos esperanza.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 Si se establece la paz, la libertad, los derechos en, en Venezuela. Así es. Es que toda la mayoría de los venezolanos pensamos así. De hecho, yo ayer, viendo la juramentación de Guaidó, yo veía la maleta. <risa> la maleta lista. Yo miraba la maleta y decía, <risa> yo voy a hacer maletas ya. Pero si lo vemos desde el emocional, sí, ya queremos regresar. Pero si lo vemos desde otro punto de vista, que es desde el propósito, desde el ser, desde lo que nosotros hemos desarrollado, ahí hay que pensarlo porque indistintamente de las circunstancias que nos hicieron salir de Venezuela, cada quien tiene sus, las propias, cada uno tiene un propósito y si ese propósito no se pudo lograr en Venezuela, salimos y hemos sido bien recibidos en otro país para desarrollar ese propósito y entonces sería como que abandonar todo de repente, uh -huh. entonces eso hace que entre el ser y el hacerse hay una confrontación, Correcto. pero vamos a dejar esto que siga fluyendo y a seguir creciendo con esto, ver qué, qué seguimos aprendiendo. Como siempre, o sea, lo he mantenido siempre, ahora nosotros tenemos, debemos pensar en la reconciliación, en reconocernos uno con otro, porque como decía al principio, nos separamos, nos dividimos, porque uno era de un lado y el otro era del otro lado, porque uno era rojo y el otro era azul. Y resulta que es que nuestra bandera tiene los tres colores. Uh -huh. Y entonces no podemos dejar a otros excluidos y mientras sigamos odiando o excluyendo esa gente se va a seguir manes, man, porque ellos están basados en el odio sí, sí. entonces la mejor forma de eh, contrarrestarlos la mejor forma de protestar es uniéndonos, claro, es bien. desarrollando el amor entre nosotros. Bueno, pues esperamos que así sea, que vaya la paz a Venezuela y la reconciliación y sobre todo la democracia el orden, y el orden, sí, sí, sí. y que puedan disfrutar lo que yo sé ustedes disfrutaban en el, eh, hasta hace poco tiempo, porque son los mismos dolores que tenemos nosotros aquí, uh -huh. lo vivimos, es decir, pagar luz muy alta, ustedes no la pagan, no. pagar gasolina más cara del mundo, ustedes no, no la pagan, son dolores diferentes lo que tenemos, y pero igual comida dolores. que está más cara que todos los años y ustedes no tenían, le daba bastante bien cuando está estable su país. Es que el tema de Venezuela y porque nosotros sacamos los precios, nosotros sacamos lo, la, la conversión a los precios y es el mismo precio lo que nos cuesta aquí que lo que cuesta en Venezuela. Pero acá el sueldo base son 400 dólares, en Venezuela son 5. ¡Ay, Dios mío! 20 bueno. segundos. El presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha reconocido a Guaidó. Eh, ¿Qué te parece esa decisión tan rápida, tan de una vez, del presidente? Mira, no solamente el presidente... ¿Cuál es la intención de él? Donald, no, no, no sé. <ríe> no solamente el presidente Donald Trump... ...casi toda Latinoamérica... ...sí, lo digo por él, por eh, más, de, más de ...más de 15 países ya han reconocido... ...estamos esperando güeyo. que Dominicana se... Funda. ...estamos esperando hoy la... de la el ...que no creo que deba de ser distinta... ¿eh? Sí. ...si no lo hacen así, eh, se contradicen... ...porque ya dio... Eh, en, la OEA. ...en la OEA... ...pero, ¿cuáles son los intereses? ...no lo sabemos... Eh, ...pero sí sé... ...que el, la, la migración... ...venezolana que muchos países entendieron lo que los venezolanos estábamos protestando de, desde hace 20 años, que caminábamos las calles de Venezuela, que eh, hacíamos paro, hacíamos marcha, no nos escuchaban. Nosotros sentíamos que el mundo entero no nos escuchaba y ahora salimos, y llegamos a esos países no para invadirlos, no para quitarle los puestos de trabajo a nadie, sino buscando las oportunidades y buscando que nos escuchen. Cómo no, muchas gracias. Gracias, gracias, Ana, gracias. Diana Díaz sí, Núñez, gracias por haber estado con nosotros aquí compartiendo su reflexión en torno a la situación que está viviendo hoy día el hermano país de Venezuela. Nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, quédese con nosotros.